Siendo las 11 y 7 de la mañana se retoma esta diligencia, teniendo en cuenta que por una falla técnica en el sistema se eh, tuvo que retomar la misma a esta hora. Eh, eh, la audiencia se inicia bajo el proceso radicado 680016159 2015 08 -909, Diligencias adelantadas en contra del señor Oscar Esparza Jaime, punible violencia intrafamiliar. Seguidamente se le concede nuevamente el uso de la palabra a las partes para su presentación de rigor. Fiscalía señora juez, por la fiscalía Lina María Osorio Gaviria, identificada con la ciudad de ciudadanía 43 903 de Envigado, Antioquia. Fiscal Cesta Local, con sede de comunicaciones en la calle 5 número 941, anónavo telefónico 648-08-80. Defensa. Buenos días, su señoría. Mi nombre es Jessica Alexandra Zúñiga Costa, identificada con cédula de ciudadanía 1098-680-319, en Bucaramanga, y portadora de la tarjeta profesional número 296-642 del Consejo Superior de la Judicatura, domiciliada en la calle 34, número 1239, edificio El Doral, oficina 304 de Bucaramanga. Abonado telefónico 317-7715-728. Funjo en esta oportunidad como defensora del acusado Óscar Esparza Jaimes en poder de sustitución que me confiriera el doctor Eduardo Ardila Valderrama que es el abogado principal en este investigativo, por lo tanto llego ante su despacho dicha solicitud más los documentos que acreditan lo dicho para que se reconozca personería jurídica y muy respetuosamente solicito se me conceda el uso de la palabra una vez instalada la audiencia para una solicitud respetuosa, aclarando al despacho que esta sustitución se realiza única y exclusivamente por esta audiencia, ya que el doctor Ardila se encuentra en audiencia con preso en la ciudad de Bucaramanga. Apoderado de víctima. Muy buenos días, señoría. Daniel Ortega Plata, identificado con cédula de la ciudadanía 1095-822-816. practicante activo del consultor jurídico de la UNAP. Actuó como... Eh, Representante de víctima de la señora Ruth María Banegas. Defensor de familia. Buenos días, señorías y demás presentes. Por la Defensoría de Familia, Héctor Augusto Parapavón, con dirección de notificaciones en la carrera sexta 304, barrio Caracolista, Ciudad. La víctima, señora Ruth María, su nombre completo, número de identificación, la dirección donde reside y el número telefónico. Mi nombre es Rumaría Banegas Ortega, número de cédula 1095-795-329 de Florida Blanca, mi número de celular celulares 301-77-24-607, vivo en, en Vereda Bericute, Casa Las Margaritas. Hecha la presentación de rigor de los sujetos, puedo estarles presente y teniendo en cuenta la solicitud que eleva la defensa en sustitución, esto la… Abogada Jessica Alexandra Zúñiga Acosta presenta por el traslado este despacho judicial el poder de sustitución con nota de presentación personal del juzgado primero promiscuo municipal de Florida Blanca, eh, debidamente suscrita y firmada por los intervinientes, el abogado Eduardo Ardila Valderrama y a eh, quien se le sustituyó el día de hoy, el poder Jessica Alexandra Zúñiga Acosta presenta. Aparte de ese poder de sustitución, la cédula de ciudadanía original y de igual forma la tarjeta profesional número 296.642 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. De igual forma se le pregunta a la abogada Jessica Alexandra si usted no tiene algún impedimento o alguna sanción disciplinaria el cual le impida el día de hoy fungir como defensora del de señor Oscar Esparza Jaime. No, su señoría, no tengo ningún impedimento para realizar la presente audiencia pública. Se le hace la aclaración que esto baja la gravedad del juramento, la manifestación hecha por la misma, e igual forma se le reconoce personería jurídica para tal fin. Ha hecho alusión eh, la abogada que es única y exclusivamente para esta diligencia. Instalada la audiencia de juicio oral y teniendo en cuenta que se ha llevado el descubrimiento probatorio en lo que refiere a la audiencia de formulación de acusación, ¿alguna, alguna observación fiscalía y demás sujetos por respecto al descubrimiento probatorio llevado en audiencia de formulación de acusación fiscalía? No, señor. ¿Defensa? No, su señoría. ¿Apoderada víctima? No. no, su señoría. De ¿Defensor de familia? Ninguna, su señoría. ¿Defensa tiene el uso de la palabra para que le eleve la petición, la cual ha he hecho alusión a usted anteriormente? Muchas gracias, su señoría. Esta defensa cuenta con elementos materiales probatorios que han surgido dentro del presente investigativo para solicitar a su señoría que redirija el sentido de esta audiencia a una preclusión de conformidad al parágrafo artículo 332 del artículo 332 y pues previa autorización me permita sustentar dicha solicitud. procede Muchas gracias su señoría. Eh, los hechos que dieron origen a este investigativo se dieron el primero de agosto del año 2015, donde presuntamente Óscar Esparza Jaimes, maltrata físicamente a Ruth María Vanegas Ortegas, ocasionándole una lesión en su dedo anular de su mano derecha, sumado a esto, su maltrato verbal y psicológico, adecuando estos hechos a la tipología de violencia intrafamiliar consagrada en el artículo 2.29 del Código Penal. Su señoría, el bien jurídicamente tutelado de la violencia intrafamiliar es el núcleo familiar el cual lo integra según el artículo 2 de la ley 94 de 1996. Son los cónyuges o los compañeros permanentes, el padre, la madre, de familia, aunque no convivían en un mismo lugar, los ascendientes, los descendientes del padre o la madre de familia, y los hijos adoptivos y todas demás personas que de manera permanente se hallaren integrados en la unidad doméstica. Su señoría, quiero hacer énfasis en lo que significa compañeros permanentes como tal. Según la ley 54 de 1990, en su artículo primero, define que una unión marital de hecho es la que se está formada entre un hombre y una mujer sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular, permanente y singular, cierro comillas. Los elementos para que exista una unión marital de hecho son el trabajo, la ayuda y el socorro mutuo, este breve recorrido, su señoría, lo traigo a colación porque para que se dé la tipificación como tal de violencia intrafamiliar, el sujeto activo que co presuntamente cometa dicho delito que se investiga debe tener la calidad de padre, madre, eh, hijo adoptivo, compañero permanente, como ya se hizo alusión. En este acontecer fáctico como tal que sucedió el 1 de agosto del 2015, entre las señoras Ruth María Banegas y el señor Óscar Esparza Jaime, no existía la constitución de una unión marital, de hecho, que le diera la calidad de compañeros permanentes y así pudiera llegar a tipificarse la violencia intrafamiliar, ya que el bien jurídicamente tutelado, como ya se ha mencionado, es la familia. Entre entre el denunciante y el denunciado en este proceso, por lo cual no se cumple con ser un integrante del grupo familiar que se constituya como tal una violencia intrafamiliar. Su señoría, esta defensa cuenta con dos declaraciones extrajuicios rendidas ante la notaría tercera del Círculo de Ucaramanga, que me permito leer a continuación. Eh... Notaría tercera del círculo de Bucaramanga. En la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, República de Colombia, el 14 de marzo del 2018, compareció al despacho esta notaría Juan de la Cruz Cubides con el objeto de rendir declaraciones de proceso juramentado voluntaria. En tal virtud, el señor notario, dando cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 1557 de 1989, procedió a interrogarle sobre las generales de ley, a lo cual manifestó mi nombre es Juan de la Cruz mayor de edad, identificado con cédula de oceanía noventa y uno, Bucaramanga, natural de Bolívar Santander, de 58 años de edad, estado civil soltero, sin unión marital de hecho, ocupación empleado, residente en la diagonal 56, transversal, 144, casa 45, tercer piso, teléfono tres veintidós, dos y declaró bajo la gravedad de juramento los siguientes hechos personales. Primero, que es cierto y verdadero que conoce de trato, vista y comunicación al señor Óscar Esparza, identificado con cédula de ciudadanía 91, 537, 841, Bucaramanga, hace aproximadamente cinco años? que es cierto y verdadero que realicé un contrato de arrendamiento al señor Óscar Esparza de un bien inmueble de mi propiedad ubicado en la diagonal 56, transversal 144, casa 45, primer piso?, Dicho contrato duró dos años respectivamente, que es cierto y verdadero que el señor Óscar Esparza no tenía esposa ni compañera permanente para la época del arrendamiento, el estado del civil del señor Óscar Esparza es soltero, sin unión marital de hecho, que es cierto y verdadero que en el momento que le arrendé el inmueble a dicho señor vivía con su tío Gonzalo Esparza y un hijo que es cierto y verdadero que por la presente declaración doy fe que Óscar Esparza nunca tuvo unión marital de hecho, ni ayuda mutua, ni socorro, con la señora Rosmaría Ortega, nunca compartieron techo, lecho, ni mesa. Ahí los declarantes manifiestan que han leído con cuidado esta declaración y que son conscientes que la notaría no acepta cambios después de la declaración sea firmada. Y firma el señor eh, declarante Juan de la Cruz Cubides, ...y el notario respectivo. Asimismo, el día 15 de marzo del 2018, ante la notaría tercera del Círculo de Bucaramanga... Eh, ...comparece en la misma tramitología de declaraciones trajuicio, para no hacerme más extensiva... ...de igual a como se había leído en la declaración anterior... Y manifiestan las generales de la ley. Mi nombre es Gonzalo Esparza Uribe, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 91-210-383 de Bucaramanga, natural de Lebrija, Santander, de 57 años de edad, estado civil casado, separado de hecho, ocupación independiente, residente en el kilómetro 18 de Florida Blanca, teléfono 316-301-7907 y declaró bajo la gravedad de juramento los siguientes hechos personales. Primero que es cierto y verdadero que Oscar Esparza, identificado con cédula de ciudadanía 91, 537, 841 de Bucaramanga, compartíamos un inmueble ubicado en la diagonal 56 con transversal 144, casa 45. Asimismo manifestó que el tiempo que convivimos en ese inmueble, el señor Oscar Esparza no tenía esposa ni compañera permanente, solo tenía relaciones pasajeras con mujeres diferentes, las cuales las llevaba al inmueble, entre esas mujeres eh, se encontraba la señora Ruth María Ortega, que es cierto y verdadero, que presentó como, como novia oficial al apartamento y a la familia la señora Marisela Borges, identificada con cédula de señal 352 763 el día 5 de marzo del año 2015, con quien convivió un tiempo, lo firma el declarante y el respectivo notario. En estas dos declaraciones como tal, leídas ante su despacho, se, se, de, se, eh, se muestra, su señoría, que no existía al momento de los hechos, esto es al primero de agosto del 2015, una unión marital de hecho conformada entre los aquí denunciantes y denunciados, que para que eh, según las normas ya referidas pudiera llegar a existir tenía que haber una convivencia permanente y aún sus elementos como tal ayuda mutua y la correspondiente eh, socorro y eh, ayuda mutua, socorro entre las partes. Esto para fundamentar su señoría que no se contaba en ese entonces, ni nunca se contó con la calidad de compañero permanente como tal. Asimismo, su señoría... Eh, en una memorial, eh, la víctima manifiesta el 29 de enero del 2016, que George eh, María Ortega, identificada con celos de sanidad 1095-795-329, me dirijo a ustedes, mediante presente escrito, para hacer constar que recibí el día viernes 9 de octubre del 2015 el señor Óscar Esparza Jaimes, es identificado con cédula de ciudadanía 91 537 841 caramanga la suma de 500 mil pesos por concepto de indemnización por lesiones personales del proceso que se lleva en este despacho. Por lo anterior, desisto libre y voluntariamente de todo proceso legal que lleve a mi nombre en contra del señor Óscar Esparza, debido a que se llegó a un acuerdo... Entre las partes, como tal. También eh, este elemento material probatorio se trae a colación para sustentar la solicitud, donde desaparece como tal la calidad del sujeto activo para poder tipificar una violencia intrafamiliar y sustento, solicito que se realice la precaución del presente investigativo fundamentado en el parágrafo del artículo 332, en el cual eh, le da la facultad a la defensa, al Ministerio Público y a la Fiscalía para realizar dicha solicitud de acuerdo al numeral 1 o al numeral 3. En esta ocasión, esta defensa eh, trae a colación el numeral 3 de inexistencia del hecho investigado por no contar con las calidades del tipo como tal que ya se ha sustentado y que se respalda con los respectivos elementos materiales probatorios como tal. En tal virtud desaparece dicho, dicho hecho como tal y da la posibilidad que lo que eleva esta defensa como tal de que se precluya la presente investigativo por no cumplirse con los requisitos como tal y por desaparecer como tal ya que entre los aquí denunciante y denunciado nunca hubo una eh, unión marital de hecho como tal si en si se llegó o se llegó a, a realizar algún tipo en la misma indemnización la víctima reconoce que fueron lesiones personales y que se encuentra debidamente indemnizada por lo cual para no hacerme más extensiva, en estos argumentos baso la solicitud ya le va ante su despacho, su señoría. Se le solicita traslado los documentos en mención a las partes presentes. Fiscalía tiene el uso de la palabra. Gracias, señora juez. Eh, señora juez, de entrada esta delegada manifiesta que se opone a la solicitud de preclusión eh, cuada de manera juiciosa por la defensa con base en los siguientes argumentos. Señora juez, primero que todo considero que toda la exposición que hizo para sustentar eh, la solicitud de preclusión giró en torno a la tipicidad del hecho investigado. No con, considero que con los elementos que ella trajo eh, y puso de presente en esta audiencia de juicio oral, se pueda establecer que el hecho no existió. Sí existió, señora juez, hubo un hecho. De pronto, en lo que no hay claridad para la defensa es si sí fueron lesiones o violencia intrafamiliar, pero sí existió un hecho. Entonces, mal podría hablarse acá de una inexistencia de un hecho. Toda la argumentación de la defensa giró en torno a la tipicidad de la conducta, que desde un principio se tuvo, como violencia intrafamiliar, y esto lo argumenta porque considera que falta uno de los ingredientes del tipo, y es que el procesado y la víctima para la fecha de los hechos, agosto de 2015, convivieran bajo el mismo techo. Así las cosas, señora juez, es claro, de acuerdo al parágrafo del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, que la defensa, eh, señora defensora, le solicito que me preste atención porque está chateando, doctora, entonces para que... En el caso favor, de un recurso... Guarden los y los apaguen en este momento. Es claro que todos los sujetos por estar en esta sala de audiencia tienen pleno conocimiento de cómo debe ser el desarrollo de las audiencias y qué eh, actitud debe, ser, debe adoptarse por parte de los mismos en estas diligencias. Continúe, Fiscalía. Gracias, señora juez. Entonces, ella alude precisamente a que falta uno de los elementos del tipo, que es que el procesado y la víctima convivieran bajo el mismo techo. Esto hace parte de la tipicidad señora juez, entonces es obvio que ella está solicitando la preclusión es por la tipicidad de la conducta. Y de acuerdo al parágrafo del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, la defensa ni la fiscalía están legitimados para solicitar en sede de juicio oral o de la, ya de la etapa del juicio que inicia desde que se hace la acusación señora juez eh, por esta causal. Segundo, señora juez, eh, yo también cuento con un elemento conocitivo puesto que esta posición de la defensa eh, de tiempo atrás ha venido siendo manejada eh, a través de los diferentes defensores que han desfilado por esta carpeta. Entonces yo precisamente, usted pues, es conocedora de que para mí lo importante es establecer la verdad verdadera, para mí no es importante ganar procesos por ganar, eh, llame a una entrevista a la víctima. Y ella, señora juez corroora, que para la fecha de los hechos convivía bajo el mismo techo con el procesado. Incluso da cuenta de que eh, continúan las agresiones, de que fue víctima de amenazas, donde le decía que, que la mandaba a matar o que mandaba a, a matarlo con otra persona, que a ella la mataban por cinco mil pesos o que le mandaba a matar incluso a los hijos. Y esto, señora juez, generó que incluso el Instituto Nacional de Medicina Legal en el área de psiquiatría forense le estableciera eh, con ocasión de estos hechos a la víctima una lesión tipo perturbación psíquica de carácter permanente, precisamente con ocasión de todas las agresiones a las que ha sido, o, sea, o por las cuales se ha visto eh, aquejada aquí la víctima con ocasión de los hechos, e incluso en una valoración preliminar que se hace por el grupo de psiquiatría y psicología forense a través de la profesional de grupo de valoración de riesgo, en las conclusiones se establece que ella corría un riesgo grave con ocasión de estos hechos. Y esto fue lo que generó precisamente que fuera remitida al Instituto de Medicina Legal para que ya por psiquiatría, un psiquiatra adscrito a este instituto, se lograra establecer que con ocasión de estos hechos, porque hay un nexo causal, eh… Esto lo suscribió el doctor Carlos Alberto Terorjuela, médico especializado en psiquiatría, pues a ella le aqueja una perturbación psíquica que ni siquiera fue de carácter transitorio, señora juez, es de carácter permanente. Yo también tengo en la carpeta, señora juez, eh, un escrito de la víctima, el mismo que hizo alusión la defensa, en el que dice que fue reparada integralmente en la suma de 500 mil pesos, pero aclaro, al contrario de lo que dice la defensa, no dice que por lesiones personales, señora juez, simplemente dice que fue reparada integralmente. Yo eh, le pregunto a la víctima respecto de esto, manifiesta que sí, que efectivamente recibió los 500 mil pesos, pero presionada por las, mismas les, por las mismas amenazas de las que fue y ha venido siendo víctima, señora juez. Y es que esa indemnización, señora juez, mal podría dar por terminado el proceso, porque es que no estamos en un pre pre presencia de un delito contra el patrimonio económico. Es un delito de violencia intrafamiliar, como hasta el momento se tipificó desde un principio y considera esta delegada, pues que debe seguirse haciendo. Esas declaraciones extrajo y señora juez, de las que corre traslado a la defensa, señora juez, no dice el tiempo, no dice cuándo esas personas quien dice haber sido el arrendador en qué tiempo le arrendó y quien dice haber vivido como tío con él, no dice en qué tiempo señora juez, usted podrá corroborar que no dice si era para la fecha de los hechos entonces no pueden ser traídos como sustento para la solicitud que el día de hoy a la defensa es más señora juez si todo gira en torno a si para la fecha de los hechos convivían o no porque entonces vienen entre comillas declaraciones que aporta la defensa que considero de manera respetuosa no cumple, por lo que aclaro no dice para qué fecha era que supuestamente el señor Esparza era soltero, que no tenía pareja, que tenía relaciones ocasionales, que incluso señora juez me parece que con esa se revictimiza a la ofendida aquí, porque la están tratando es como una compañera casual, como una cualquiera señora juez, sabiendo que ella dice que era la compañera permanente, y por eso precisamente estas diligencias se iniciaron por el delito de violencia intrafamiliar. Sin embargo, como hay testigos, si se tomaran estos en cuenta, que considero que no deben hacerse, pero eso es de su resorte, señora juez, y respeto su perfil, en sede de eso, señora juez, pues también ella va a traer testigos de que sí convivían. Entonces, eso es objeto de debate probatorio en sede de una, una audiencia de juicio oral. Por eso, señora juez, considero que no se debe acceder a la solicitud de preclusión incoada por la defensa. Primero que todo porque no está legitimada para hacer la solicitud con base en la causal que creo que todos entendimos eh, en este día esbozó, atipicidad de la conducta investigada. Y segundo, porque tampoco de los elementos materiales probatorios de los que traen eh, se puede desvirtuar que para la fecha de los hechos la víctima convivía con su victimario. Y tercero, porque la indemnización no da lugar a la terminación de un proceso de violencia intrafamiliar, señora juez. Entonces me permito correrle traslado de los siguientes elementos cognoscitivos. Eh, ah, además, señora juez. La valoración por medicina legal da cuenta de una incapacidad médico-legal provisional de 25 días. Esto en alusión a la agresión física de la que fuera víctima eh, la ofendida el día de los hechos. Entonces, señora juez, le corro otro lado el dictamen de medicina legal, del dictamen de psiquiatría forense, del dictamen de valoración de riesgo y de la declaración jurada, señora juez, que presentara a la víctima el pasado. 7 de octubre de 2015, señora juez, esto es recién ocurrieron los hechos, donde ella ratifica que para la fecha de los hechos sí convivía con el, con el procesado como compañera permanente. Señora juez, de manera respetuosa, pues yo sé que con eso ya usted de pronto va a quedar contaminada porque obviamente son elementos conocitivos, pero aquí no estoy practicando pruebas, simplemente como la defensa trae elementos, yo también estoy en el deber de correrle a usted traslado estos elementos. Entonces, en el evento que usted considera que efectivamente esto más adelante para un juicio eh, ve pueda haber comprometida su imparcialidad, le solicito que entonces tome la decisión correspondiente para el caso respecto a eso. Le corro traslado, señora juez, eh, obviamente al señor defensor de familia, eh, de eso ya debe tener conocimiento la defensa puesto que se le realizó el descubrimiento y apoderado víctima también debe tener conocimiento señora juez proceda fiscalía apoderado víctima tiene el uso de la palabra muchas gracias señoría eh, en cuanto a lo que me comuniqué con la defensa tiempo, eh, con la víctima tiempo atrás puedo corroborar que lo que dice la fiscalía es Cierto, efectivamente hubo un maltrato Eso no se puede negar eh, Ella me comenta, la víctima, que no se siente en ningún momento indemnizada con el dinero que le fue otorgado Que fue efectivamente bajo presión y que a raíz de esto el señor Oscar Esparza en reiteradas ocasiones Siguió amenazándola y eh, atentando contra su integridad bajo estas amenazas entonces señora juez estoy en total acuerdo con la fiscalía de que no se debe precluir eh, la diligencia, muchas gracias defensor de familia su señoría para esta defensoría eh, coayuda lo expresado por el ente fiscal toda vez que existe un elemento de una declaración del datada del mes de octubre del 2015, donde la señora María Vanegas Ortega refiere las amenazas de que es objeto por parte del hoy aquí procesado. Y por ende, eh, los demás elementos conocitivos que presenta la Fiscalía soportan que no es posible eh, dar trámite a la solicitud de la defensa, toda vez que queda plenamente demostrado que aquí no hay no estamos adelantando un proceso de lesiones personales, sino más más concreto, es un proceso de violencia intrafamiliar, tal y como como se está adelantando en este en esta carpeta. En ese orden de ideas, esta Defensoría de Familia coayuda a los, lo expresado por el ente fiscal y hace una aclaración que el documento que firmó la víctima hace una referencia a que recibe una indemnización por unas lesiones personales, caso que no nos está ocupando en este momento. Muchas gracias. Hecha la intervención por parte de los sujetos procesales presentes en esta diligencia, se convoca para audiencia de lectura de auto el día 19 de junio a la hora de las 9 y 15 de la mañana. Los sujetos procesales intervinientes quedan notificados en estrado de la hora y fecha de realizar tal vista pública. Fiscalía, ¿alguna manifestación? Eh, señora juez, con todo respeto, eh, para esa fecha creo que usted ya está en vacaciones. A mí me gustaría que usted tomara la decisión, señora juez, precisamente con base en la solicitud que le hago respecto a lo de la competencia, por lo que pues recorrí traslado de elementos conocitivos de una manera respetuosa, señora juez, solo por eso. Revisaremos la agenda de este despacho oficial, si no es cierto, se está haciendo el trámite para vacaciones a partir del 12 de junio y si sería dentro del término en el cual estaría disfrutando de las mismas. La fecha para realizar esta audiencia, de lectura de auto, eh, revisada en la agenda de este despacho judicial, corresponde al día 12 de julio, con L a la hora de las 10 y 30 de la mañana. Los sujetos procesales intervinientes quedan notificados de la misma fiscalía. ¿Alguna manifestación? Eh, conforme, señora juez, y le agradezco. Defensa. Eh, conforme, su señoría. Apoderado de víctima. Conforme, su señoría. Defensor de familia. Conforme, señoría. Se le recuerda a la víctima dentro de estas diligencias, esto es a la señora Ruth, que usted queda debidamente notificada en estrado de la hora y fecha de realizar la audiencia de lectura de auto en lo que refiere a la petición que se elevó el día de hoy por parte de la defensa. ¿Usted no le llegará oficio citatorio a su lugar de residencia teniendo en cuenta que el día de hoy queda enterada? ¿Está claro? Sí, señora. Se da por terminada esta audiencia, siendo las 11 y 37 de la mañana del día 16 de mayo de 2018, nos podemos retirar.